Los saludo con mucho gusto, como siempre, soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Espero que estén muy bien. El motivo de este comunicado es platicarles acerca de lo que a veces no conocemos u obviamos y eso nos impide que las soluciones para los nuestros, nuestros enfermos con padecimientos raros, tengan una oportunidad la que merecen, la que es digna, la que es oportuna, la que es la necesaria. En eh, una gran cantidad de ocasiones he observado como algunos familiares de pacientes o pacientes mismos retrasan el tema de su atención o de la atención para los suyos porque no conocen sus derechos simplemente porque no conocen sus derechos. Los eh, hombres, mujeres, las personas que viven con enfermedades raras y que son mexicanos, tienen, según la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el derecho a la salud. El derecho a la salud y a la atención con dignidad, con calidad, con profesionalismo. Está asentado en el... Artículo cuarto constitucional. La modificación que se hizo a la Ley General de Salud en el 2011 categorizó a las enfermedades raras como prioridad para que se les dé atención y se les otorgue un manejo adecuado, pertinente, en razón de las necesidades de los pacientes que las padecen. Hay muchas cosas que los hombres y mujeres en México no conocen solo porque no tienen información, solo porque no se documentan, solo porque no han tenido la atención de encontrar qué parte del ejercicio nacional los provee de certezas. Es muy complicado tratar de lograr llevar a puerto un objetivo cuando no se tiene la información que se precisa para ello. Así, cuando hablamos de pacientes que no son atendidos, no solamente será por cuestiones que tienen que ver con que los médicos no conocen los padecimientos, que no hay un medicamento específico para la enfermedad, que se conforman con el primer diagnóstico que les dice que no hay nada que hacer. El entramado de la seguridad social en salud es como una máquina, debe de estar perfectamente engranado. Y si nosotros no estamos atentos a ello, podemos no solo bloquear el mecanismo, sino, más peligroso aún, impedir su funcionamiento. Porque a lo mejor si bloqueamos en algún punto se desbloquea, pero si desconectamos o impedimos directamente el funcionamiento, todo el aparato que engrana el esfuerzo hacia el resultado se queda muerto, inmóvil. He observado en muchas partes de la República cómo las personas someten al arbitrio de las decisiones que toman otros por ellos lo que tienen que hacer. Y entonces se conforman, se dan por vencidos o simple y sencillamente ya no ponen atención al tema. Afortunadamente esos son menos que los más en donde sí se pone atención y sí se busca, a través de cualquier mecanismo, a través de cualquier esfuerzo, que el resultado pueda ser el necesario para la atención de un paciente. Debemos conocer nuestros derechos. Las instituciones de salud tienen la obligación de atender a sus derechohabientes cuando existe un medicamento no solo que en México, sino que en el mundo, ha probado eficacia y eficiencia de manera absolutamente categórica. La expresión, ya no se puede hacer nada, eh, pues es todo lo que pudimos hacer, es una expresión que dista mucho del de esfuerzo continuo que se tiene que hacer a favor de estos temas. Porque pensemos que no hay un medicamento. Bueno, ok, pero lo que sí hay, o debiera haber, es una atención con disposición, profesionalismo absolutamente dedicada al tema de compensar el que no haya un medicamento con atención privilegiada. Los enfermos con estos padecimientos, a quienes no ha llegado aún un tratamiento, merecen ser tratados con toda dignidad, merecen ser arropados con características de soporte, orientación, atención, etcétera no tienen por qué ser de ninguna manera desestimados. Evidentemente, hay que cambiar ese paradigma en México. Hay que cambiarlo como muchos otros que se han tenido que cambiar. México ha asignado con otras naciones del mundo acuerdos internacionales que solo están por debajo de la Constitución, pero que son absolutamente obligatorios. Algunos de ellos tienen que ver con el derecho irrestricto a la salud, sobre todo cuando existe un medicamento que puede catapultar un resultado positivo para nuestros enfermos. Si no conocemos lo que existe como posibilidad, si no atendemos a comprender nuestros derechos, si no buscamos de la manera más eficiente que todo lo que está alrededor de la posibilidad con la que podemos ayudar, se nutra de lo mejor que tenemos a favor de ello, va a ser imposible que consigamos resultados. Hay muchas personas que me dicen, es que pues ya no se puede hacer nada, licenciado. Pues es lo que me tocó. Yo siempre quiero comprender por qué dicen eso, pero nunca lo voy a, eh, nunca lo voy a respaldar. Lo, lo respeto, pero nunca lo voy a respaldar, porque el ejercicio que con voluntad y determinación se tiene que hacer por un paciente como estos. No termina nunca. O sea, hay que hacer el esfuerzo todo el tiempo. Los enfermos con estos padecimientos requieren de todo, absolutamente todo lo que podamos incorporar a favor de su circunstancia. El no entender a qué tenemos derecho nos lleva a obviar, olvidar, desestimar, y hacer caso omiso de lo que por derecho nos corresponde. Entonces, la circunstancia la debemos de cambiar. El paradigma tiene que ser a favor de la instrucción más precisa para la atención de los nuestros. Haya o no tratamiento, haya o no un protocolo de atención, haya o no un seguimiento especializado. Nosotros tenemos que hacer que sea posible las mamás, sobre todo las mamás que están muy atentas al tema de sus hijos enfermos, requieren del apoyo de todos en su casa. Si existe el papá, si está el papá, debe haber un apoyo evidentemente permanente. La oportunidad que tenemos al conocer qué derechos nos asisten es mayúscula. Si exigimos esos derechos... La misma oportunidad se evapora si no los conocemos o los desestimamos. Tenemos derecho a la salud, es el tema que nos corresponde. También derecho a la educación, también derecho a la seguridad, también derecho al libre tránsito. Vivimos en una democracia participativa. Los que están ahí a través de este sistema participativo, una democracia que nos permite estar ...o debiéramos estar en la toma de decisiones... ...propiciaría ejercicios más efectivos para los nuestros. Esta democracia en donde podemos integrar nuestro esfuerzo... ...la debemos entender como lo siguiente. Esta democracia representativa y participativa... ...tiene que ver con que esos que están en el Congreso de la Unión... ...como diputados y senadores, nos representan. Y nosotros tenemos que poner en ellos los requerimientos que tenemos todo el tiempo, pero no solo eso, tenemos que también allegarles las soluciones que entendemos posibles para que las cosas mejoren. Entender lo que nos corresponde es avanzar de manera vigorosa a favor de una posibilidad mucho mejor para los nuestros. Si entendemos que el camino el camino de certezas se construye con información y que esta llevada a la práctica matrimonia deter, la determinación más el trabajo que se tiene que hacer, no tendremos ningún problema para que esto suceda y empiece a generar una condición digna para los nuestros. Si no se entiende que lo más importante para los enfermos es la atención, cuando hay acceso, por supuesto, el acceso es muy importante. Cuando hay medicamentos con acceso, es muy importante. Si no entendemos eso, no vamos a entender cómo podemos salir adelante. En este círculo de verdadero trabajo incansable, fatigoso, un ejercicio que normalmente termina por cansarnos, agotarnos. Solo nuestro enfermo, nuestro hijo, hija, sobrino, nieto, es el que hace posible que no sé de dónde saquemos fuerza todo el tiempo para seguir apoyando. Si a esa fuerza le matrimoniamos conocimiento, tengan la seguridad que podremos hacerlo. Repito, el tinglado de las personas que viven con enfermedades raras es una maquinaria que se debe de aceitar permanentemente, se debe de calibrar, debe de trabajar puntual y eficientemente. En donde están los pacientes, los grupos de pacientes, las instituciones de salud, la academia, los grupos regulatorios, la farma, donde están todos. Es un círculo virtuoso que trabaja en una maquinaria que debe ser precisa, y no solo precisa, en una maquinaria que debe de trabajar constantemente. Todo el tiempo, 24 horas al día, 365 días al año. Porque recuerden, nuestros enfermos no tienen tiempo. A ellos se les acaba muy rápidamente. Si hacemos lo correcto, tendrán una oportunidad y tiempo que algunos en este momento no tienen. Como les dije al principio, mi intención es comunicarles esto. No quiero convencer a nadie, pero... El argumento es con la intención genuina de que ustedes entiendan, conozcan, se documenten acerca de sus derechos y los ejerzan, los ejerzan. Si lo hacen, las cosas van a cambiar. Si participan con toda la cauda de información, con toda la catarata de datos que se deben de tener, ustedes van a exigir lo que les corresponde. No permitan que el paso de la mala práctica arruine lo que pudiera ser un venturoso avance para la gente a quien tanto aman. Por la atención que dispensaron a este mensaje en esta temporada de Enfermedades Raras, que por cierto, espero que ya se acabe para ponernos a trabajar en serio, porque esto nada más es... Eh, entrevistas y reportes y zooms y etcétera Hay que ponernos a trabajar en serio para que las cosas sucedan. Yo les agradezco a todos ustedes su atención, su amabilidad, pero sobre todo que me hayan permitido 14 minutos de su tiempo. Muchas gracias.